Hola, señoras, señores, muy buenas y bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Race Room Spain. Aquí estamos en el circuito hoy de Sunshine ring en este campeonato de la Handback Trophy con el BMW GT2. Aquí en Race Room Spain. Espero que estén bien agarrados en sus asientos porque nos esperan unas vueltas de vértigo en este circuito cuando ya invocamos. Eh, esa parte final del campeonato un campeonato que está con todo por decidir prácticamente casi se puede haber ya campeón en esta próxima carrera y bueno eh, qué decir tengo a alguien en cabina hoy, hoy me acompaña eh, aparte de mi hija pegoña que se pone a llorar eh, tenemos a fran machuca muy buenas fran ah, aquí aquí andamos. que la peque no, no se quiere dormir hoy Me, siempre es automático bueno, es automático aquí en esta novena ronda en sachering gp eh, realmente está llegando ya la finalización de este campeonato y, y bueno antes de nada saludar a los que nos estén viendo en, en directo y nada comentar eh, que comenten si se escuchan bien las voces eh, qué tal se escucha la niña <ríe> y los, de, los sonidos del motor y todo eso bueno pues estamos ya aquí en el circuito como decíamos de Sachsenring, un circuito en alemania que se podría considerar una montaña una auténtica montaña rusa la verdad es un circuito que, que madre mía que, no sé cómo, cómo lo ves tú frank que con este, conociendo este coche eh, si van a sufrir mucho este circuito o no <ríe> ya te digo que yo me he tenido que salir del campeonato por falta de tiempo y, y en este es un coche muy técnico, muy difícil de llevar, eh, de, el sacar los tiempos conlleva mucho entrenamiento y mucha técnica y uh -huh. en este trazado que estamos viendo Sacherin, eh, realmente es una curva constante, o sea, no hay en ningún momento ninguna recta larga ni... Hay una bajada. Bueno, nada. <risa> Esto es todo... La recta principal, la recta de meta, quizá sea la más larga del circuito, pero es curva constante. Si no es a izquierda, a derecha. Exacto. Es como decía eh, mi, un amigo mío, eh, es un circuito que tiene mucha curva ciega, mucho sub y baja, mucho cambio gasante. Es un circuito muy muy técnico y, y yo creo que vamos a ver un buen espectáculo. Porque aquí adelantar.. Eh, son, ¿Se pueden contar con los dedos de una mano la, la zona donde se puede adelantar? Sí, la verdad es que eh, es bastante revirado el circuito, pero a la vez es bastante ancho también. Entonces, bueno, eh, veremos batalla ahí en, doble, en paralelos. Paralelos que se pueden mantener durante bastante tiempo ya que hay curvas a izquierda y a derecha, o sea que cuando un piloto defiende el interior, en la siguiente curva va a tener el exterior y, y vamos a ver bonita batalla cuando acaba de empezar ya la clasificación, la sesión de clasificación, recordar 15 minutos de clasificación y 40 de, de carrerita. Pues sí, ahí está, eh, bueno, de momento han salido todos prácticamente a la par. Eh, buscando una buena posición para hacer la, la vuelta perfecta y bueno, de momento mandando De momento en, lo, en los tiempos de, de entrenamientos libres hemos visto a los italianos bastante bastante fuertes, hemos visto a Denis de marco a, a Alessandro Bertoncini, también a Fabiano Kemaschi, a Stefano Zanoni, el líder del campeonato que eh, hoy puede proclamarse campeón de, de esta handback trophy. Y, y bueno eh, Aquí esto es eh, esto está muy colorido en cuanto a nacionalidades hay italianos hay también un brasileño Pedro Magalaes que está por aquí también tenemos a españoles como Margatel Sebas carrés también a Moves Games que pone que la banderas de Andorra también sí, tenemos de, al de, portugués claro. Luno Miguel así que vamos muy muy internacional este campeonato <risa> sí bastante colorido como tú bien dices y realmente están dominando este campeonato los pilotos italianos muy fuertes los pilotos de Balan Racing Team como siempre aquí tenemos a Denis de Marco y y luego por otro lado el equipo RHI el Racing heart Italia está haciendo un campeonato estupendamente correcto eh, metiendo a casi, prácticamente todos sus pilotos en top ten y consiguiendo yo creo que están muy bien posicionados también en el campeonato de, de equipos exacto muy muy importante tener también esos puntos por equipos aunque de momento eh, lo que cuenta es el eh, por así decirlo el individual porque el ganador se lleva ese handbag ese ese premio tan bonito que que, que tú conocerás muy bien Fran Sí, es eh, un, o sea, un freno de mano. Siempre me confundo, perdonad. Eh, es un cambio secuencial, ¿vale? Eh, ideado por Modest Games. Y nada, eh, realmente no se lo lleva el campeón del campeonato. Eh, se, se hará entre los cinco pilotos más limpios de todo el campeonato, que han disputado al menos nueve carreras. Eh, se hará un sorteo entre esos cinco pilotos. O sea que en este campeonato se, se quiere limpieza y. Ante todo, incluso dándole prioridad a la limpieza antes que a, la, a las posiciones, como, como estamos viendo que el campeonato, ya te digo que el, el sorteo del premio entra si, si ha sido uno de los cinco pilotos más limpios de, durante todo el campeonato, durante todas las rondas. Bueno, y ya vamos teniendo los primeros tiempos, de momento la pole momentánea, falta de 11 minutos y medio para terminar esta clasificación, es para Pedro Magalá, es el brasileño que de momento... Con ese 1.18.8.05 está consiguiendo esa primera posición por delante de Fabio Kemaski, que está en 1.19.0. Así que vamos a ver, de momento, ahí está en Porque esa segunda piloto, posición. Sí, de momento el único piloto que ha bajado de ese 1.19 ha sido Pedro Magalaes, el piloto brasileño, como bien dice mi tocayo Frank. Y bueno, estoy leyendo por el chat de YouTube que David. David Manioto eh, me pregunta que por qué no estoy en carrera. Bueno, he, he abandonado el campeonato debido a que no tengo tiempo para entrenar y, y bueno, a falta de dos rondas la verdad es que me jode bastante. Pero bueno, eh, disfrutaremos desde, desde cabina. Y nada, y le da ánimos a eh, David, a, a Racing Heart Italia. Gran, gran equipo. Alessandro Botti también se une. Por aquí, dándole ánimos a Pedro Magalaes. Exacto. Y, y, y bueno, bueno tenemos eh, por aquí a Antonio. Antonio Álvarez. Muy buenas. Aquí tenemos a, tal? A, a nuestro Pedro de la Rosa particular. Sí, <risa> <risa> que sé un montón y voy cinco segundos más lento que los demás. Así que sí, estoy perfil. <risa> <risa> <Pero> bueno. <risa> Bueno, me gustaría también comentar, eh, bueno, antes de nada saludar a Antonio. ¿Qué, qué tal, Antonio? Eh, pues nada, aquí justito de hora, pero hemos llegado. Pues nada, quería comentar yo que estoy viendo que todos los pilotos ahora mismo llevan los blandos. En carrera vamos a ver diferentes compuestos eh, elegidos por los pilotos, ya que seguramente habrá diferentes estrategias. Normalmente en este campeonato, en, en los 40 minutos, si sí llegaba los, el compuesto blando pero en este trazado al ser tan peculiar ¿no? el trazado de Satcherin se come muchísima goma no, no da tiempo a ese neumático a enfriarse y vamos a ver pilotos que optan por los duros y pilotos incluso que, que vayan con blandos a, a una parada de boxes. Correcto, porque además, como tú has mencionado, las, las particularidades del, del circuito tiene mucha curva muy larga, curva de, de 4 o 5 segundos de, de pedal a fondo y el, el delantero derecho sobre todo en determinada zona del circuito sufre un montón. No, no es capaz de bajar esa temperatura. Veremos, veremos. Bueno, pues eh, vamos a aprovechar para hacer un rápido paso a la clasificación cuando quedan ya ocho minutos y medio. Y bueno, de momento las poles. 1.18.7, menudo tiempazo, bajando ya de 1.19. Estaban las cosas ahí en esa frontera. pole momentánea para Fabiano Kemaski. Eh, 1.18.7, a una décima está Pedro magalaes el brasileño. Está ahí copando sí, las primeras posiciones. Falta Denis de Marco ahí arriba, que está haciendo carrera que corre, carrera que gana. El piloto italiano tiene un gran nivel y yo creo que ahora está mejorando el primer sector en tiempo global vamos a ver el, el segundo sí, sector segundo acaba de sector. también. creo que está mejorando el tiempo global absoluto en medio segundo o sea que viene rodando muy muy fuerte Esperemos que no le que no le moleste el tráfico que tiene delante yo creo que no, no, no parece no. que tiene margen parece que no le estorba muy buen tiempo eso os quería preguntar vosotros que tenéis mucho más control a los pilotos y veíais con posibilidades a alguno de los pilotos que no había marcado tiempo todavía bueno, Polo para Denis de, de Marco. 10, ahí está. 18-2 a medio segundo de, Fa, eh, de Fabiano cremachi y también le ha sacado medio segundo a Pedro Magalhães. Bueno pues yo creo que arriba va a estar liderado por Denis de Marco, como nos tiene acostumbrado, un piloto así. Si no. si no está en pista un Pavel Muconi, un Simón mil o alguien así. Difícilmente le pueden arrebatar esa primera plaza. Pero por detrás sí que es verdad que el líder del campeonato no es de ni de Marco, que ha faltado muchas carreras. Entonces, bueno, el campeonato, como bien decía Frank, me parece que era Fabiano Cremachi ¿no? El que va. Sí. El Fano, el Estefano Fanoni es, Zanini es el, el líder vale, ahora, mismo. ahora mismo. Vale, vale, vale. Bueno, pues esa primera, segunda posición y y tercera posición seguro que está bastante reñida y, y nada los pilotos al final siempre quieren ganar estar lo más adelante posible lo tenemos ahí también ezequiel terminando el piloto de Virtual Racing Girona que viene mejorando su tiempo personal este piloto también seguramente estará ahí en ese top five ahora mismo muy buen tiempo porque el, viene el, marcando el, el, ¿no? sí sí pero parece que le ha molestado a alguien en la última curva ahí efectivamente marca el segundo mejor tiempo ¿Segundo? muy buen tiempo un dieciocho bueno, y... razón Fran porque le ha estorbado en la última curva, pero el, el rebuzo en resta yo creo que le ha podido eh, ayudar a recuperar ese pequeño estorbo que ha tenido. ¿eh? Exacto, ha porque podido tener... que ha cruzado la meta muy muy pegado al coche de delante. Exacto, ahí está. Sí, sí. Vemos, vemos los tiempos están en tiempos muy semejantes, eh, tanto de Zequiel terminando el piloto argentino de de Virta Racing Girona como Fabiano Cremachi el piloto italiano de Racing Heart Italia. Y Pedro Magalares también está ahí en esa en esa misma décima. Bueno, pues eh, bueno, eh, estamos viendo, estoy viendo a Denis de Marco que sigue bajando su propio tiempo. Ahí estamos ahora en la board de, del italiano, a, atacando en ese segundo sector ahora mismo, esas curvas así, casi a ciegas. <ríe> Antonio, como decías, eh, las curvas muy complicadas de. De verdad, porque muchas son prácticamente a ciegas. Sí, sí, lo hablamos el otro día. Que, que la salida de las curvas es prácticamente un acto de fe, porque salvo que haya una bandera amarilla que te avise con tiempo, puedes liter literalmente te puedes comer a un coche que haya cometido un error y no lo ves hasta que no estás encima, literalmente. O sea, es un circuito con muy poca visibilidad eh, en lo que es la entrada y la salida de curva Ojo, se le cruza ahí en la última curva a Denis de Marco y ha decidido. Eh, Uy, pues venía, no sé venía si ha la vuelta o ha decidido. Ha, ha decidido, decidido abortar, abortar. Ha decidido abortar. Eh, ha, estado, eh, ha fallado ahí. Estaba bajando su propio tiempo una décima. Eh, sí. Quién sabe si habría llegado a bajar de 1.18. Ya habría sido una auténtica burrada. Sí, pues que no os sorprenda a Denis de Marco. La verdad es que tiene un pilotazo el equipo de balas. El. El Equipo italiano tiene un pilotazo ahí en sus filas y, y le está consiguiendo muchísimas victorias en las competiciones donde, donde corre. Bueno, y ahora bueno, haremos... en el momento tenemos el, a Roberto Gil que se está en boxes eh, en sexta posición. El primer es el piloto español que Getronas está ahí, el séptimo también. El segundo piloto español están ahí uh -huh. eh, rodeados de piloto italiano. <risa> <risa> Sándwich español. <risa> eh, bueno, pues eh, vamos a aprovechar, si eso, vamos a subirnos al coche de Geto y Antonio nos puede dar algunas pinceladas de. del circuito. Pues sí, si quieres nos subimos al coche de, de Geto, que, que parece que está en vuelta cronometrada. Aunque parece que vaya, hombre! Que hemos tenido la, la maldición del comentarista. <ríe> <y> <ríe> nos ha visto en el asiento del copiloto, se ha asustado y ha perdido la trasera. Así que, eh, si te parece bien, elegimos a otro piloto y, y podemos hacer sí, yo, una vuelta un poco. creo o por, que eh, Stefano Zanoni o Pedro Magalháes eh, seguramente querrán apurar ahí alguna décima. No sé si serán buenos buenos cockpit. Ahí está. Si bueno. quieres, podemos irnos con Zanoni si te parece bien. Ahí estamos, con Zanoni. A la cámara, cámara on board que, que parece que está encarando el último sector. Es la vuelta de entrada, si no me equivoco, ¿verdad? Es la vuelta sí, de sí, sí, es está en la En la, la, la, la enlazada bien. izquierda, ahora ya bajando. Si quieres, lo seguimos por la bajada de la curva 12 ahora, encarando el Sachsenkur, la curva número 13, otra de las curvas ciegas de, de este circuito. Y parece que pilotos cometiendo errores por delante o voltando. abortando, abortando vueltas, enca está encarando Keckenberg. Y se dispone pues a empezar vuelta cronometrada. Importante traccionar bien porque puedes perder la vuelta incluso antes de empezarla, saliendo de esa última curva antes de, sí, esa de la vuelta lanzada. Es mortal, esa última curva es mortal. Parece que apura la frenada por el lado izquierdo para intentar atacar el piano. Se ha ido un poco largo, pero bueno, puede hacer el switchback e intentar traccionar con el coche un poco más, más recto. La bajada aquí en tercera, jugando mucho con el acelerador clavar un poco el coche al piano bajar a segunda de nuevo parece que se va un pelín largo pero parece ser que le funciona la trazada para, para salir bien recto para la siguiente la siguiente curva aquí con mucho cuidado de no perder la parte trasera y en tercera salir traccionando rápido importante sin tocar la hierba o sea, vamos aquí con cuarta bien, bien. esta curva es muy complicada como tú bien dices. Yo, me gusta hacerla en cuarta porque la propia marcha me, me ejerce delimitador limitador de velocidad si la hago en quinta me paso siempre Toquecito ahí al freno para empezar la subida del último sector. Todo esto es a fondo. Eh, no se come el piano. No quiere cometer errores. Y, y parece que le sale bien porque no ha sacrificado nada la salida. Caramos la salida de la curva 12 ahora, la bajada de Sachenkur. Curva número 13. No, no ataca mucho los pianos este piloto. Parece ser que toca un, Toma una, una trazada bastante neutral. Está perdiendo tres décimas ahora. La potencia que tienen los GT2 ahí hay, hay circuitos que los pianos mejor no, no tocarlos Sí, parece Para que la vuelta, aborta la, la aborta la, la vuelta. No era buen tiempo, no era buen tiempo. Bueno, ahí en, en la onboard la verdad es que se aprecia muy bien eh, esa primera curva que tiene doble vértice. Tiene un, un primer vértice que te engaña un poco, pero tienes que buscar ese ese segundo vértice uh -huh. que está es ciego también. Eh, la verdad es que muchísimas curvas ciegas en este circuito. sí, sí. totalmente no Como tú bien dices, el segundo vértice muchas veces es el importante Porque salir bien del segundo vértice te proporciona ganar tiempo En lo que viene después Muchas veces los pilotos lo dicen Que es importante más sacrificar la entrada Para poder tener una buena salida Que no que no ganar una décima en la entrada Pero perder tres décimas en la resta que viene eh, justo después Sobre todo en en tiempo de clasificación Luego en carrera es otro mundo En carrera sí puedes sí. entrar más agresivo para protegerte pero, pero en quali y en práctica Normalmente se intenta sacrificar más la entrada Para luego ganar tiempo en, en la zona rápida bueno pues ya no sale ahí la clasificación final ya quedan unos 10 segundos y la pole parece que va a ser para Denis de Marco terminando parece que está intentando apurar estos últimos segundos de momento sería tercero segundo es Pedro Magalaez Cuarto que al final le ha subido ahí a esa P2 eh. Se ha, ha hecho esa, a, esa última puerta ahí está Kremasqui Bertoncini Stefano Zanoni sexto, Saglioca séptimo y después vienen Roberto Gil, Geto Getrona, Sebascarres, cierrando el top 10, después un décimo Val décimo eh, decimosegundo Mateo dentela modes james Games del P13, Margatel 14, José López 15 eh, y después vienen Gali, Aymar Cano, Juan Ramón Mesas, Antonio Aguilar, Carlos Be Bello Calero. Alfonso Cachón, Nuno Miguel y cierra la parrilla. Sebastián fábregat Destacar, creo, no sé si lo he visto bien, pero es posible que los siete primeros pilotos de la clasificación hayan estado en menos de un segundo. Pues sí, han estado muy pegaditos. Sí, había, había muchísima igualdad, tanto en la parte de, de cabeza como en la parte de intermedia. Y sí, no sé, yo diría que eso, los 15 primeros piloto rodando a lo mejor en un segundo dentro de un segundo y medio bueno y si os parece bien vamos a aprovechar este warm-up rapidito para pasar a repasar la clasificación general de este campeonato ahí lo vemos en pantalla stefano zanoni primero mateo de segundo 343 puntos y eh, zanoni que puede eh, llegar el primero eh, puede ganar este campeonato Ahí vemos a los demás, Magalá es que está en la undécima posición, este campeonato puede ser el suyo para llegar al top 10 y bueno, muchas luchas por por todos lados. No sé qué, qué pensáis. Pues Ahí que... Os cedo, os cedo la, la opinión a vosotros porque no estoy todavía <risa> muy familiarizado con, con el campeonato. Nada, que quedan dos rondas todavía, bastantes puntos por definirse. Recordar que son 60 puntos el, el, se lleva el campeón de cada ronda, o sea que que muchísimas muchísimos puntos por en juego y va a haber bastante intercambio de posiciones de aquí a, a la final del campeonato. Exacto, hay mucho mucho por jugar eh, y bueno también resaltar al mejor español de momento. En la clasificación general, que es el tercer clasificado, Margatel, 338 puntos. Detrás tiene a un solo punto a Sebas Carrés y con 326 a Aymar Cano. Que están ahí peleando por ese tercer escalón del podio y probablemente intenten quitarle ese segundo puesto a Mateo Dentela, que está ahí con 343 puntos. Así que, bueno. Eh, todo por decidir todavía muchas posiciones en este campeonato como acaban de ver en la pantalla ya quedan 5 segundos para terminar este warm up así que agárrense que ahora empieza lo bueno pues sí, ahora tenemos 40 minutitos de carrera y espectáculo muy divertido ya os digo que va a haber mucho intercambio de posiciones diferentes estrategias va, vamos a estar atentos a boxes eh, seguramente vayan pilotos con bueno, ahora de primera vamos a ver los pilotos que van con compuesto duro y los que van con compuesto blando. Uh -huh. Y me parece que, por lo que he escuchado a los pilotos y el los entrenos, con el blando no se llega, o sea que quizá también el, el, el optar por compuesto duro ya eh, independientemente de querer alargarlo para la carrera entera sí que te permite llevar un ritmo más más cómodo más desahogado que no el blando que tienes que tienes que cuidarlo mucho más tienes que mirar poner porque de, de momento se, se, se pasa de esos 120 grados que, que es, digamos un poco el límite y, sí, y el, que, el neumático se deshace yo creo que no va a ser mala estrategia para hacer un paso por bosses y hacer dos steams rápidos con los blandos eh, habrá que ver lo que se pierde en bosses y habrá que ver lo que se pierde por vuelta, ¿no? Con los duros. Los duros a, a partir del 40% son inconducibles, o sea que. Bueno, pues señoras, señores, a punto de empezar ya la carrera, se encienden los semáforos. Defiende la pelota de Denis de Marco, comienza la carrera. Vamos a ver, de momento, todos muy. Eh, limpio vamos a ver cómo llegan a la primera curva de momento fácil para denis de marco magaláis defendiéndose de terminando y cuidado hay un trompeo por ahí creo que es eh, saglio calla ah, no sé. es el portugués creo que ya ah, no sé. es sí. no sé. acaba de trompear una lástima y bueno ahí lo vemos denis de marco imponiendo ya su ritmo desde el principio vemos también a eh, un grupo liderado por Alessandro Bertoncini, que tiene detrás a Sagrioca, Zanoni, a Geto Getronas, a Sir Roberto Gil, que está formando ahí el trenecito, todos en fila de a uno, peleando ahí por la posición, y de momento que parece que se escapan en un margen de menos de un segundo, terminando el Kremaski, detrás del líder Denis De Marco. Sí, parece que, que De Marco está dispuesto a, a romper la cabeza rápido intentar tirar las primeras vueltas y, y a partir de ahí pues no sé si, si seguir intentando estirar la carrera o, o directamente coger un ritmo cómodo y, y no cometer errores mientras tanto si te parece Fran me voy a quedar con magalláes porque es un piloto que sabemos que va a tener mucho ritmo y que ya está empezando a alcanzar al, al, al grupo medio de la, de la carrera y que puede que puede que si, si gestiona lo del adelantamiento con limpieza nos puede dar una carrera muy entretenida con esta remontada que, que sí. creo que puede puede protagonizar sí seguramente pedro tendrá una carrera de remontada y, y lástima que haya tenido ese incidente porque si no con, con un por fuera con Marco Galli y parece ser que, que remonta ya una posición ahí en esa primera curva bueno ahí le vemos mucha limpieza en las primeras vueltas exacto mucha limpieza una lástima ahí ese trompo parece que por lo menos desde el plano de la de la cámara no ha habido parece que no ha habido problemas por así decirlo de toques ni, ni nada más y como dice salida muy limpia eh, vamos a ir mirando un poquito las batallas iremos vemos a roberto gil que de momento está ahí detrás de marcos aglioca está ahí peleando por esa posición y detrás tiene a Geto que tronas duelo de españoles se tocan el chavo casi fuera le ha cerrado en la puerta en las narices roberto a Jeto Cuidado porque puede haber un toque ahí, muy cerca los dos, en la penúltima curva. Bueno, bueno, bueno. Rodando, se respetan, están se respetan, pero. En muy pero cerca. De hecho, en la vuelta anterior, en la enlazada izquierda, Roberto gira adelantó a Gueto. Uh -huh. Y Gueto, que no se separa de Roberto Gil, no. Sí, cuidado ahí, porque puede que, puede que la víctima sea que ahora, ¿eh? Cuidado, Tenía, cuidado. Estamos ofreciendo, ofrecía un rebufo ahí bastante, bastante bueno. Sí, muy, mucha velocidad bueno. punta la que ha ganado Roberto. Uh -huh. bastante suculento, exacto. Ahí eh, muchas veces un rebufo te puede ayudar bastante a, a intentar sí. escaparte, sobre todo si el, si el de delante consigue aumentar un poco el ritmo. Correcto. Ahí veíamos que Geto podría ser. Eh, lo confirmaré, en el siguiente paso por por recta o incluso en la bajada de la curva 12 a la 13 pero puede ser que lleve alguna setup diferente a, a roberto gil piloto que, que lleva justo por delante porque porque parece que en los tramos lentos eh, sí que se acerca un poco pero en recta es como que como que todo eh, lleva 34 kilómetros por hora menos de, de velocidad a punta sin embargo si veis ahora en el tramo de digamos más de carga aerodinámica se le echa mucho más encima Sí, ahí ha, ha, han tenido un pequeño toque eh... uh -huh. Diría yo que se han tocado, y yo creo yo creo que sí, los pilotos juegan bastante con la carga aerodinámica. Mm -hmm. eh, más en este circuito, yo creo que. Bueno, yo hubiera optado por bastante carga aerodinámica, y se tiene que notar bastante. Es un resto. así de acuerdo, no estoy de acuerdo. Busco, además. Bueno, y nos vamos a ir un sí. poquito atrás al grupo que va liderando Carlos Bello, Bello Calero, que tiene detrás a Dentela y Marcano a Pedro Magalaez. Van los. Van ahí gente en paralelo, creo que el por, el brasileño Magalaez se pone en paralelo y ya está el P16. Está remontando poco a poco. Ah, bueno, el 15 ahora. Ya se ha cambiado El El grafismo. <ríe> y bueno, ahí está. De momento, como decimos lo que estoy viendo es que van todos con blando eh, sí. pues no sé si estará <ríe> eh, dosificando mucho las gomas porque por lo que vemos no <ríe> o van todos los pilotos a, a hacer una parada a pasar por boxes que sería lo lógico eh, la estrategia óptima bueno eh, en 40 minutos la estrategia óptima sería parar en el minuto 22 en el minuto 18 esa es la ventana óptima de, de parada en boxes para ah. Dosificar de la mejor manera posible en cada estilo las y optimizarlas. Eh, si vemos algún piloto que no para a mitad de carrera y luego hace un, una parada quedando 10 minutos o 5 minutos, va a perder muchísimas posiciones, va a tener una hemorragia de tiempo brutal sí. y no es lo último Bueno, pues vamos a ver, porque ah. Sebas que y Moves Games también están ahí tratando de dar cuenta de José López, están muy pegados. Eh, los tres pilotos ahí está ahora se abre por detrás eh, Moves games para intentar trazar mejor que sebas carrés ahí los tres pilotos españoles tratando de pelear por eh, posición entrar en ese top 10 que de momento ocupa josé lópez la verdad es que este trazado es muy técnico ahí estábamos viendo unas curvas que no sabes si lo mejor es abrirte para trazar bien la salida para traccionar bien la salida o coger el interior que en muchas de estas curvas cogiendo el interior se gana más tiempo que, que por el exterior o sea que que vamos a ver eso muchas diferentes trazadas en, en este circuito de Sachsenring. La verdad es que sí sobre todo en ese tercer sector que veíamos antes en, en clasificación hay pilotos que optan por, por atacar mucho los pianos de, de, de, la, de, la, de la ascendente que desemboca en, en, en la curva en la, en la bajada de la curva 13 toda esa zona de pianos que, que te permite escapatoria de, de asfalto por dentro hay pilotos que optan por, por atacarlo mucho y hay otros que no que, que respetan mucho el piano y optan por, por ir un poco más rápido pero más abiertos comentábamos antes la, la, la posibilidad de diferentes estrategias a juzgar por los tiempos que se están marcando diría que todos van a ir a, a esa parada creo que ningún piloto va a optar por, por alargar el neumático hasta el final ¿eh? si sí, no no creo que ya te digo que tampoco era muy buena opción los duros eh, yo hubiera optado por blando y hacer dos steams bastante rápido porque los duros, si sí, igual te llegan, pero pierdes muchísimo tiempo por vuelta con respecto a los lo planos. Entonces no sale la Yo creo que el paso por lane en este circuito es, es corto, no es un box, es un box demasiado largo. Y, y bueno, eso también ayuda a, a perder menos tiempo, ¿no? Por cambiando gomas. Bueno, y estaba enfocando a la pelea de Sebas Cabezas defendiendo a Modes Games. Modes Games se ha salido de pista y se ha chocado con el muro. Ahí lo vemos, ha perdido posiciones el piloto eh, de nacionalidad de Andorra. Ha perdido posiciones. Bueno, pues... Y justo, justo ahora de... mismo, Fran, perdona ¿Sí? que te corte, terminando, acaba de perder posición con Kremaski en la en la última curva del circuito y, y Bertoncini que quiere sacar partido de ello en esa pelea por por el segundo, tercer y cuarto puesto. Y, y hemos tenido. Tenemos tres pilotos ahí metidos en menos de un segundo y, y que acaba de tener cambio de posiciones. Bueno, sí, pues ahí estamos eh, viendo la... Yo, eh, en la.. última En la última curva ha sido. El adelantamiento de Fabiano Cremachi a Ezequiel terminando y como bien decía Antonio, Alessandro ha aprovechado esa batalla para, para acercarse y está colocado ya a menos de un segundo. ¿eh? Uh -huh, exacto, ahí está muy cerquita, estamos de momento con Ezequiel terminando y de momento Denis de Marco que ha dicho hasta luego, aquí me voy yo. Eh, también oh, es que está ya a 7 segundos. ¿eh? Estás está sí, Martillo. ¿eh? 7 segundos en 10 minutos. <ríe> bueno, que, a, a un segundo por vuelta, vamos. Bueno, pues vamos a volver atrás, ahí vemos ahora en pantalla al Marcano que está en decimocuarta posición, hay un grupito de cuatro o cinco coches que están ahí. Eh, Carlos Bello Calero en la posición 12, decimotercero Mateo Dentela Magalaes que ya está 14, hay Marcano 15, Gatel decimosexto están ahí como formando el trenecito, están ahí. Todo el rato cerquita los unos de los otros. Y. Sí, mira, Fran, yo aquí, cuando hay así varios varios coches juntos y para enfocarlo a todos, en la cámara fija va bien porque uh -huh. te muestra toda la batalla. De... Es que van cinco, cinco pilotos. Cinco pilotos y... dándose hasta en el carnet de la... identidad, vamos. Totalmente, <ríe> y Magallanes con la apurada de frenar en la primera y gana otra posición, ¿eh? Increíble, sí, ha estado bien. López y Y Sebascarré va un poco por delante, pero también está en batalla, ¿eh? Están ahí. Sí. Bueno, está súper reñida esta parte, parte intermedia. Bello Calero, que parece que está ahí de, de cabeza de ese segundo grupo que está peleando, pero pero muy cerquita del grupo de delante también. Nada, y continúa Pedro Magalaes, el piloto brasileño, ya está en P13 y al acecho de Carlos Bello Calero. Ojo, salida de pista tenemos ahí. Oh, oh, el Calero sí. ha cometido un error en el último sector. No ha habido contacto, Vaya, pero se ha ido a la grava. Se ha ido a la grava, una pena. Y bueno, eh, también estamos ahí por delante, con, atentos a, a la batalla también de José López con Sebas Carrés. Ahí vemos ahora el plano general de la cámara fija. Ese grupito que se está uniendo ahí, los cuatro. Sí, se acaban de unir a José López sí. y a Sebas Carrés. Ahora son seis pilotos pero es que por detrás también liderando otro grupo exactamente igual que este está Antonio Aguilar que trae por detrás a Sebastián fabregal Marco Galli, uno Miguel Models Game Juan Ramón Mesas madre sí, mía. está está está la cosa más interesante por detrás que por delante la verdad está está interesante ¿eh? sí si sí, la parte trasera Totalmente. de la papilla está brutal vamos ahí aquí un de grupo ese... Ese grupo de parte intermedia que parece que Mario de Mateo Dentela se, se quedaba un poco se quedaba un poco atrás y rompía el grupo Pero sí, seis pilotos ahí y que por cierto Uy uy hay un trompeado por ahí Sí, creo que es Keito Sí, Cito, Keito nos falta de trompear Se ha ido haya tenido ahí un pequeño off track Y nada, y se reincorpora aquí en el grupito este O sea, otro más que se suma <risa> <risa> Otro más, cuidado, y... cuidado, cuidado Cuidado, cuidado que, cuidado, que, que, que casi está el fin ahí anhelos. Y... Wow. cuidado, Diferente cuidado. Es Sector muy que... complicado para hacer un 3 sí, ¿eh? Pues, la <risa> parte rápida <risa> del circuito. La verdad, sea, que... la... la verdad es que al ser un ay, circuito ay, ancho, ay. La... los pilotos también se confían un poco y... Uh -huh. y es bastante complejo en esa enlazada izquierda que Uy, cada uno y... lleve un Bueno, ahí vemos increíble. a José López y a Sebas Carrer, los dos pilotos. Ahí están peleando. Creo que Sebas Carrer acaba. Bueno, no, era magalaes Magalaez está ahí. Sí, adelantando Marache, a Magalero. Sebas Carrés vamos a ver ya, gana, ya tiene la ventaja ahora Carrés pero vamos a ver el exterior bueno bueno bueno perfecto bueno qué adelantamiento todo, de Pedro Magalháes muy limpio muy limpio ¿eh? muy limpio los dos Muy increíble limpio los dos. tanto Pedro Pedro Magaláez, eh, eh, no, no cerrando al, al piano y, y, y Sebas Carrés sin tirar el coche de cualquier manera la verdad es que muy muy muy bonita la pelea bueno, bueno, bueno. bueno y... Ahora se sitúa Pedro, bueno, eh, justo por detrás de José López. Yo creo que le va a tirar el coche en cuanto pueda. También viene con sí. mucho ritmo. Después de remontar muchas posiciones y va a liderar este grupo. Uh, el... Uy, uy, el señor coche, el señor, coche. El señor coche ha salido muy bien. ¿eh? Ha salido con muy buena velocidad. Está ahí, pero bueno, de momento no ha conseguido pasarle. Ahí está aguantando de momento el piloto español al brasileño que final de resta final de resta lo puede intentar lo puede intentar lo puede intentar lo puede intentar uh, muy, bonita, muy, muy, bonita, muy bonita muy bonita muy bonita la cara de la Pedro. en esa última curva esa atracción importante es ¿no? por los pilotos y tan lo hace muy bien lo hace muy bien Pedro. se ha abierto en la entrada a la curva para salir con el coche mucho más recto Ahí está muy bien. Lo que decíamos antes, frank sacrificar la entrada para tener un puntito más de velocidad en esa recta, aunque parece que ahora está un poco lejos. Sí, parece que ahora está un poco lejos y, y bueno que se está viendo que José López está ahora eh, haciendo de locomotora de este trenecito porque se están juntando Carreras, Dentela, de Geto, marcano Cuidado que lo que viene por detrás está está interesante. ¿eh? Bueno. López defendiéndose como un león, ¿eh? ahí de los ataques Totalmente. de Pedro Magalaes, que venía con más ritmo y lo está defendiendo espectacularmente bien. Bueno, bueno, bueno, y ahora vamos a mirar un poquito por delante. Parece que terminando no quiere eh, dar su brazo a Torcer, sigue de momento en ese margen de medio segundo más o menos con Fabiano Kemaski. Está tratando de aguantarlo. Pero vamos a volver rápidamente aquí a esta lucha por la novena posición de momento. Sin si quieres posible, Frank que... y quieres, quisieras hacer un repaso, quieres ver otro, yo me, me quedaré con Pedro magalláes porque parece que, que ahora en estas últimas dos curvas puede, puede estar preparándose del adelantamiento de nuevo. Ahí está, lo bueno, Entra no hay... con Keckenberg, de nuevo, traza un poco más por fuera que, que, que su rival de, de justo delante para intentar salir con más tracción el coche sí, más recto tiene... y ahora está más cerca que anterior. Ahí sí, está, ahí bueno y lo vemos Obligo. a Pedro Magallaes. Va a intentar apurar ahí un poco la frenada que se mete por el interior y, y consigue esa uy, uy, uy. Casi, casi, casi. Y bueno, ahí lo tienes Ahí lo tiene Pedro, octava wow. posición para el brasileño. Se está marcando una buena remontada. Ahora lidera el grupo este de seis pilotos. Eh, yo creo que tirará bastante e incluso sí. se puede distanciar. Ahí vemos las llamaradas de los tubos escapes de estos bmw GT2. La verdad es que es una.. Pasada y un espectacular. Una auténtica, una auténtica bestialidad. de Estos coches, qué pena que ya, ya. no se usen para Alemán ni para el web porque los costes bueno, eran ya demasiados. Yo diría que ahora empezaría la la estrategia, la ventana óptima en parada de bosses. Vamos a. Yo creo que en la siguiente vuelta tendremos algún piloto que intente ganar alguna posición haciendo un. Eh, no, un overcut, no. Vanderkamp. A un, ah, un undercut, claro, no sé. Quizá yo tenía en mente la posibilidad de que Magallá es apostara por hacer una parada rápida, eh, correr una vuelta sin tráfico y quitarse este grupo de, de, de, de delante. Pero ahora mm. que está liderando este grupo, creo que, que, que lo que le interesa es justo lo contrario. Sí, bueno, está ojo, este con, de... con José López en paralelo. a la primera curva, pero parece que la ventaja ahora la va a tener José López. Vamos a ver, intenta alargar la frenada. Eh... Carres, vamos a ver, ahora tiene el interior Sebas okay. Pero ahora la va a volver, va a volver a tener el interior ¡Oh! Se han tocado, le toca por detrás uy. Lo, lo rescató, lo rescató, lo rescató uy, muy, bien, uy, uy. muy bien Sebas Muy bien Sebas muy, muy rápido de, con el volante Carres, el piloto de Virtual Rastillona ha demostrado ahí tener bastantes reflejos Increíble Y vemos también ahí en mitad del grupo ahí el coche negro Rojo es Geto Getronas que estaba rodando en posiciones más adelantadas, pero tuvo un off y aquí se ha quedado, ¿eh? no, no es capaz de avanzar en posiciones mm. y yo creo que está rodando por debajo de su ritmo. Exacto, ahí está Tratando de, de, de progresar, ¿eh? pero vamos a ver ahora, mira Jeto Getranas, está ahí con Mateo Ventela ruedas eh, rueda, rueda delante de tiene a José López, vamos a ver, uh. ahí está, el va a intentar por fuera. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Tiene la ventaja, creo que tiene paralelo, la ventaja. En esto. Mantiene el paralelo, cuidado. No, ya. Cuidado en bueno, la bueno, entrada, bueno, bueno. Cuidado entrada, puede haber contacto, puede haber contacto. Sí. Rueda sucia, ahora en tracción, seguramente. Que la hay, y bueno, hay al Marcano, marcano. Cuidado, al marcano. cuidado al Marcano, cuidado al Marcano. Bueno, el que faltaba aquí, <ríe> éramos pocos y parió la abuela. <ríe> No, no, pero Mateo en tela mantiene esa posición de detrás de, de Gueto. ¿eh? Ha apurado muchísimo la frenada, ha traccionado bien ahí en esa recta y. Y, y bueno, mucho intercambio de posición aquí en, en la parte intermedia de la parrilla. ¿eh? Exacto, está siendo una batalla encarnizada por cada posición en, en este circuito de Sasser y, y está siendo está siendo muy igualado por ahí, por esa zona. Bueno, yo me veis poniendo ya la el track map. Yo creo que en estos dos tres minutitos va, va a haber paso por línea de voces. Creo que Ajá. Sebas Fabregat está ya pasando, no, Sebas Fabregat acaba de abandonar. Vaya, una pena, bueno, pues, pena. ha abandonado Fábrega. Sebas Fabregat. Eh. Un Sebas Fábrega que lo vimos junto con su pareja en el evento solidario de Open Arms y que su pareja, Ana, va a participar el próximo miércoles en el, en la Famicap. Fanny Cup con esa tracción de delantera eh, los WTCC del 2013 eh, y nada, y esperemos que lo pasen grande, no sea que sea el primero de, de muchos y, y nada, disfrutar con, con una chica más en pista. Exacto, ahí está. Y bueno, eh, estamos aquí de momento en la parte delantera, vemos en pantalla Ezequiel terminando que parecía que podía el guante, corte, además, ¿sí? hay, hay, marcano, hay marcano con, con Dentela en esa primera y segunda curva. Han llegado a estar en paralelo, ahora sí que se han vuelto a, a alinear los coches, pero pero tenemos pelea, eh, tenemos pelea. Ahí está, bueno, seguimos ahí en esa. El, el, sería el salvaje midfield. El salvaje midfield, podríamos llamarlo. Sí. <ríe> Porque madre mía, ¿cómo está esto? Y bueno, a ver, vemos ahora a que Getronas, que está tratando de adelantar a José López, se va por fuera, por la grava. vamos a ver, va a perder tiempo y vamos a ver si no provoca incidente ahí. Uf, uf, uf, uf. se tiene ahí varios coches por la delante. Cruza, la cruza, ¡Oh! la y... Qué Carlos pena, Cruz. qué pena, creo que se ha llevado, sí, se ha llevado a Margatel. Y bueno, vamos a ver ahora Dentela que está detrás de José López, el piloto de Racing Heart Italia. Mateo, dentela. Vale, ya hay, ya hay pilotos pasando por, por bosses. Tenemos ahí a. A ver, a Bertoncini. Tenemos a. Roberto hill también acaba Roberto de parar. Gil. Y bueno, parada. Parada rapidita sí. de, de Bertoncini. En la parada óptima. Yo creo que los pilotos que están haciendo ahora la parada. Pueden ganar, tienen opciones de ganar alguna posición. Uy, uh, bueno, Roberto Hill Drive Through, Speeding in Pit Lane, oh. velocidad en Pit Lane. pena. No ha activado el, o la desactivado muy pronto el limitador de velocidad, aunque bueno, también hay que tener un poco de cuidado con el limitador porque aunque a veces aunque a veces te limita se, se sube un poquito por encima cuando cuando corta, hace el corte como sí. muy muy a de eso y a veces te, te dice que vas a 81 cuando el límite es bueno. 80 y ya ves muy buenas sí bueno y si es de 60 pues te lo comen también <risa> eh, tenemos a no que ha pasado ha pasado en uno Miguel Denis de Marco está haciendo su parada ahora eh, y bueno tenemos tenemos que... otro abandono Moses Games también a, a abandona eh, segundo abandono sí. de, de la carrera sí, y bueno sí, por aquí el por de daños o sea que que ha tenido algún algún incidente seguramente bueno ahí vemos ahora dentela tratando de alentar a josé lópez josé lópez que aunque no le consiguen adelantar le han adelantado pocas veces está teniendo un ritmo eh, está siguiendo su ritmo y parece que va a seguir su estrategia es un poco se está pareciendo a mí la verdad porque yo es eso no soy de los más rápidos pero eh, sigo un ritmo un ritmo marcado en, toda, en todas las vueltas y y de ahí no me salgo. José López, ¿es posible eh, que se haya equivocado de box? José López, eh, Sebas Carrer, eh, Roberto Gil haciendo su drive-thru. Eh, continúan los pilotos pasando por línea de boxes. Yo creo que ya cae dando 17 minutos. Quien no pase ya va a tener pérdida de posición. Uh -huh. quien terminando, no ha pasado. Estefano Zanoni tampoco. Bueno, Denis de Marco, habiendo pasado ya por línea de se mantiene esa tercera posición. Es brutal. Sí. Increíble. Bueno. Además, que, que no tiene ninguna intención de dejar que el piloto se quite de adelante haciendo su parada. Él, eh, digamos que pone en riesgo su, su victoria adelantando a pilotos que no han hecho la parada todavía. Hemos visto ahí en la última curva que él no, él no conoce a nadie. El piloto bueno. que tiene delante, piloto que adelanta. ¿eh? Pues han parado ya, terminando y Panoni. Ahí están los dos. Y Dani de Marco que vuelve al liderato. Y por cierto, Pedro Magalláez, que no sé si, si lo tenéis vosotros controlado, eh, no sé si ha hecho ya su parada, pero está quinto. Eh. A ver, eh. Fran, eh, ¿se, se está viendo negro, pone repetición o no sé qué. Uh, a ver, me parece que lo hemos dejado ahí mal. Ahí, ahora. Vale. Creo que, que le ha habido un traspapelo con las teclas. <risa> Pedimos Aquí. disculpas. Okay. Ahí está, y bueno, vamos a ir. Vamos a ver, en cuanto todos paren en boxes, intentaremos ordenar la clasificación eh, general. De momento, nos vamos a quedar aquí, por ejemplo, con Antonio Aguilar, que está en undécima posición, piloto de pedal a fondo, eh, que está de momento detrás de a Carlos Bello Calero. De momento una undécima posición ahí peleando por ese top 10. Vamos a ver si consigue progresar algo más el, el piloto español. Y vamos a ver, de momento no, no veo más más eh, más movimientos. Por detrás, ahí vemos ahora Geto Getronas que está por delante de José López. Parece que José López ha fallado a la hora de parar en el pit lane y ha perdido la posición con Geto, pero parece que ahora está teniendo algo más de ritmo que, que, que Geto el propio López vamos a ver eh, y parece vamos a ver por delante eh, De momento no hay mucho por lo que ver y bueno vemos a Magalys que ya está eh, detrás de chini Magalaize peleando que... ya por, por, por el quinto puesto increíble ¿eh? Sí, eh, magales yo no he visto si que haya parado no seguramente sí ahora vemos también veo en el monitor que para bello calero eh, adelanta de monto de hay marcano vamos a ver marco gali parece que la, le va a adelantar vamos a volver a pista con pedro magalaes sería eh, sería increíble que magalaes estuviera haciendo esto con los neumáticos de la vuelta 1 Exacto. Quiero pensar, quiero pensar que ha parado y que evidentemente pues no, no, no hemos cazado el momento exacto eh, en el que, que Pedro, ha hecho la parada. No ha parado, ¿eh? no sé, no pues, sé pero... estaríamos hablando quizá del heredero de Sergio Pérez. <risa> Madre mía, un sí, piloto <risa> mexicano que aún está dando vueltas en Mónaco con un set de ultra blandos. Exacto, ahí está. Desde el año, desde, desde el año 2017. <risa> ahí está, ahí está. Quizá, eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, Geto Getron es un, una carrera que, que se ha diferenciado de la de, de la de Pedro magalás en la que quizá le ha falta un poco de paciencia a la hora de remontar en ese grupo de, de pilotos de, de, de mitad de clasificación. Uy, uy, uy, ahora la que vuelve a, a tener un nuevo contacto. Ha adelantado a Bello Calero y creo que le ha tocado por detrás, se ha se agregado, ha lo que tú decías, se ha arriesgado y... y, y abandono de gente si no me equivoco así que sí, bueno vos, yo creo que sí. eh, he visto que tenía el 80% del motor dañado sí. o sea que... sí, seguramente se le habrá parado ya ahí y, y ya pues y, vale. disculpas a Jeto por haberlo mencionado y que, y que haya de nuevo la maldición del comentarista eh, atacando y Ezequiel terminando a dos décimas de Valseli Ahí está, sí, le estamos y enfocando. Encarando, encarando el sector final, Fran, si te parece, hacemos una pequeña onboard del piloto argentino. Ahí está, ahí le tenemos a Cher, a la estela de. Mirando que tracciona un poco más largo, ha tocado un poco la hierba, pero con el rebufo debería de ser capaz de reengancharse y al menos no perder demasiado tiempo. Y, y si te parece, Fran, hacemos una vuelta completa con, con él en silencio y, y vemos la, la persecución perfecto, como, como guste escuchamos el motor Bueno, bueno, ahí vemos adelantando bueno, ya a Valceli. maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué se va maravilla trabajando. el switchback! ¡Qué maravilla el switchback! ¡Qué y maravilla bueno. cómo se ha pasado por la trasera del, del, del piloto que llevaba justo delante en Sachsen Curve! ¡Cómo ha frenado más tarde para traccionar de fuera hacia adentro y, y, y llevárselo en pura tracción, ¿eh? en pura aceleración, ni, re, ni rebufo, Exacto. nada. Únicamente una, una, una salida mucho más beneficiosa lo que comentábamos. Eh, ha sacrificado la entrada en la curva pero ha salido con muchísima más velocidad Fran. te quería comentar mientras estábamos viendo la, la cámara de de, de ezequiel, eh, me recordaba eh, salvando las distancias a, un, a otro piloto español este de, de, de coches de, de, de metal y, y chapa no, no virtuales a antonio garcía piloto del ¿Sí? equipo corvette del WEC y el insa eh, en la forma en la que ataca a los pianos ezequiel terminando Exacto, ahí... Impresionante, impresionante. Veíamos el, en, el, en el último sector cómo eh, en la clasificación podemos ver algunos pilotos que respetaban mucho los, los, los pianos. Ezequiel no ha respetado los pianos en ningún momento en esa vuelta. O sea, eh, una auténtica pasada y una. Creo que no hemos podido elegir un mejor piloto ni una mejor vuelta para verla simplemente en silencio y verlo, <ríe> verlo hacer entrar ese coche en curva una tras otra porque ha sido. Creo que ha sido una, una vuelta muy bonita de ver. Exacto, ha sido, ha sido maravilloso, ha estado, ha estado genial. Eh, bueno, eh, por detrás vamos a ver eh, bueno, Bertoncini que está a la, a la estela de Magalaes. Bueno, parece que. Se va a tener que defender por primera vez o están ya desfalleciendo los neumáticos. Ha perdido la posición fácil con el italiano. Bertoncini que lleva los neumáticos más frescos, o eso parece. Y bueno, eh, también se está formando por detrás un grupo bastante bonito eh, con Sebas Carrés, Roberto Gil y Aymar Cano. Delante veíamos, creo que veía fugazmente ahí a Margatel, que va en novena posición con el capo baullado. Pobrecillo. Y bueno, vamos a ver, ahí vemos a Sebas Carrés con Roberto Gil, ahí está Carres ahora en décima posición. hay Cano, décimo segundo, Roberto Gil un décimo. Y yo creo que vamos a aprovechar ahora que no hay tanta pelea en pista para hacer un rápido repaso a la tabla de clasificación y vemos de momento el líder a denis de marco primera posición 20 segundos de ventaja sobre fabiano que que está ya aventajando en 6 segundos a ezequiel terminando que es tercero cuarto a uno con siete de terminando es cristian balcelli quinto a alessandro bertoncini sexto el brasileño Pedro Magallá es Séptimo eh, Estefano Zanoni octavo Marco Saglioca, Noveno Marc Gatel Ahí le vemos como decíamos antes con el capó abollado de Y décimo cierre el top 10 Sebas Carreres, Después vienen Roberto Gil Que ahí vemos está defendiéndose de Aymar Cano, que le hace el interior Ahora es un décimo Aymar Cano décimo segundo Roberto Gil Vamos de ver el adelantamiento eh, décimo tercero es mateo Dentela. Eh, decimocuarto cuarto el italiano marco gali decimo quinto antonio aguilar decimosexto sexto ahí le vemos a juan ramón mesas que está a un segundo y medio de antonio aguilar josé lópez décimo séptimo clasificado el piloto de Sin racing clavats décimo el portugués nuno miguel que le vemos ahí saliéndose y décimo noveno Carlos Bello Calero ahí está y eh, tratando de terminar la carrera recogiendo cadáveres por así decirlo Alfonso Cachón del Carbones Racing Team ahí teníamos la sí. Tenía, tenía justo en este momento bueno. la cámara de Zanoni y, y Bertoncini que acaban de intercambiar posiciones en, en esa en esa curva 12 y, y veo a, a Magalláes, ah, que, Magalláes que cae a la séptima. Exacto, ahí ah, está. está ahí. Es verdad que estaba el sexto. No sé qué habrá pasado. Llegó a estar quinto, frank en el cambio, en el baile de paradas de boxes. Ah, vale, eh, vale. Llegó a estar quinto y, y ha perdido dos posiciones. Por lo tanto, doy más que por hecho que realmente lo que lo que está haciendo Magallanes es apostar por alargar este neumático en la carrera completa, porque si no no me explicaría la caída de ritmo que ha de tenido el, el piloto brasileño. Exacto. O, Yo sí. creo que ya ha visto que que ya le están empezando a fallar y a conservar algo para por lo menos no pinchar en esa parte final de carrera. No sé cómo lo veis vosotros, pero eh, bajo mi punto de vista y desde la comodidad del de modo espectador, creo que se equivoca magallanes si es verdad que está apostando por, por esa estrategia sin parada, porque porque creo que tenía ritmo de sobra para haber hecho dos steam de blandas y, y haber adelantado pilotos, porque lo, lo estaba haciendo muy bien al principio de carrera. Pues es que no sé si Pedro habrá parado. No, no, no, no, sé, no sabría decirte. Exacto, eh, está, está difícil verlo ahí, la verdad. Eh, si, sí, continúa ahí a un, a un segundo de Stefano Zanoni, yo creo que. Cuidado Bertoncini. Eh, Bertoncini y Valselli eh, en un pañuelo, eh. Están ahí peleando eh, rueda, rueda, están ahí luchando ahora contra trazada. Ha habido, ha habido contacto en curva uno, eh. Ahí está, bueno. <risa> Pequeño alcance. Se, se marcan el se marcan la posición, se marcan, se respeta Una preciosa batalla, la verdad, es que entre los pilotos compatriotas italiano y, y diferentes equipos. Ahí tenemos el piloto de Cristian Parselir, eh, Brasinger, Italia. Y Alessandro Bertoncini disputándoles a P4, el piloto de Balas y bueno, eh, se están acercando Bertoncini y Zanoni a Balseli, a ¿eh? Cuidado que Balselli los está teniendo ya en su ala. Correcto. Balseli puede ser que haya tenido algún problema. Uy, uy, uy, bueno, cuidado, o sea, acaba ahí de está de que adelantar. Aquí, ojo, ojo, ojo, ojo, no mucho contacto. Puede, puede que sea pilotos que no hayan parado, Cristian barcelia habrá parado, es que no lo sé. Bueno, pues a ver, de momento ahí vemos a Bertoncini que quiere volver a recuperar la posición a Stefano Zanoni, Zanoni y cuidado, uff, cuidado macho. la frenada curva 1 madre mía, como ha metido el coche, se le va largo, parece Uf. que ahora por fuera, eh, meterse en la variante de la curva 2 y la curva 3 madre mía, no descolgarse, pero ha podido sí, sí, tener un susto bastante importante. ¿eh? Demasiado eh, optimista y Alessandro Bertoncini, yo creo que no tenía ni siquiera el paralelo cogido al otro coche, entonces bueno. Y magallá es que se engancha esta pelea. Exacto, eso es oxígeno ahora para de nuevo. para Magallay. Alcelli de nuevo por fuera. Valcelli sin ritmo ninguno. ¿Para bueno, pero parece Magalláes con Magalláes. Acaba de superar a ver, Pedro, eh, en paralelo con Cristian Barcellis, si le ha ganado la, sí. la posición. Cuidado bueno. que Pedro sabe que si adelanta a los dos pilotos que tiene delante, se colocaría en una P4, que después de cómo empezó la carrera, no estaría nada, nada mal. Increíble, ¿eh? Pues ya decimos que incluso incluso si no lo consiguiera una P6, eh, después de haber llegado a estar decimo en la primera vuelta, la verdad es que... A un auténtico carrerón y sobre todo eh, me gustaría destacar. No, no, no se, la y... se acaba de trompear. Acaba de trompear Zanoni, casi lo pierde. Y ha perdido las posiciones. Le va a adelantar hasta Balzelli. Bueno, y Berton... Respiro para Bertoncini que tropea también. En medio de la curva. Cuidado que estaba por medio de la pista. Han tenido que esquivarlo. Ahí varios vehículos. Y.. ¡Madre mía! Se le ha abierto el cielo a es Sí, lo que estábamos comentando, Pedro Magallanes se sitúa ya en P4. Eh, y de nuevo, no está, de nuevo trompo de Bertoncini. Uy, Sabe que tiene que ser prudente, que tiene el liderato del campeonato en juego. Y yo creo que no arriesgará mucho tampoco Uf. qué pena, qué pena, Bertoncini, qué pena, Bertoncini. Parece. Corregidme si me equivoco, pero me da la impresión de que, de que el, el degra la degradación del neumático le ha sorprendido en esta vuelta. Exacto, ahí ya estamos. Eh, es que ya quedan dos minutos y medio, ¿eh? Ya se ha pasado, se nos ha pasado la carrera volando, ¿eh? Sí, sí, también recordar que los, los, los, los, las, cuando te pasas de frenada y todo eso, si haces un plano, el plano permanece ahí en la rueda, luego tienes más posibilidades de pinchar, más posibilidades de seguir agrandando ese plano en uh -huh. la rueda y, y yo creo que sí, ha tenido, ha tenido un sobreesfuerzo ese es neumático. Hmm. Bueno, pues... Bueno, pues eh, parece que se han deshecho un poco las batallas, te están manteniendo sí. ahí un poco la distancia. Aquí en la parte trasera están uno Miguel bastante cerca de Carlos Bello Calero. Disputando ahí está, esa P18. Ahí está, y vamos a ver porque está en un, en el, en un sitio un poco peligroso porque Bello, Bello Calero creo que tiene ahí a un doblado que creo que es Alfonso Cachón, si no me equivoco. Parece que sí, sí, sí. No, Alfonso Cachón viene por detrás. Ah, no, es. Pues es un piloto en vuelta, es Christian Balselli el que tiene delante y le está. y de momento es, mmm, no se despega y está intentando meterle el coche, ¿eh? Sí, yo creo que son pilotos que quieren desdoblarse, creo que Christian Balselli sí. quizás no haya parado en voces y. No es y, su lucha, quizá y, lo más y, inteligente bueno, por parte de Balselli sería levantar un poco el pie en, en una curva lenta que. Y bueno, no ojo, ojo Fanoni que acaba de adelantar de nuevo a Magallanes. A Pedro Magallaes, sí. Acaba de rehacerse Zanoni. Y ha sí, adelantado. Yo diría que muy bien decía Antonio, yo creo que Pedro no ha pasado por voces Hubiera sido buena estrategia haber pasado porque ahora Tenía está ritmo, perdido, eh, Tenía ritmo. Sí. Tenía ritmo. Fran, si te parece, nos podemos ir con Denis de Marco y hacemos un onboard para esta última vuelta que va... Cuando pase por meta será la última si no me equivoco. Puede que sí. Un momento que calcule más o menos. Eh, quedan 34 segundos. Y sí, puede que sí. Sí. Vamos a irnos a ese. No sé si es. No sé si en la vuelta que llega a cero se acaba o es a cero y uno más. Eh. eh, es, no... eh, eh ah, y se acaba. A cero y a se acaba. So, sí, yo creo que va a tener otra vuelta más. Sí, sí, está no, todavía... ahora mismo pasando por meta, quedan 16 segundos. Pues si te parece, hacemos honor a, a Denis De Marco, que ha, ha dominado la carrera de principio a fin con, con mano de hierro y, y lo seguimos durante esta última vuelta para para que tomemos notas y apuntes, porque no gusta recitar. Exacto, eh, ha dominado de, de principio a fin el piloto de Balas Racing Team, el equipo también italiano. Con una diferencia de medio segundo, eh. Ahí están los 28 segundazos, De medio segundo, eh. no de medio minuto. Sí, sí, Exacto. Y bueno, también decir eh, que la vuelta rápida también se la lleva a él, por lo que estoy viendo. Sí, 118 18 2, su mejor vuelta. La, la sí, vuelta el, rápida el se la lleva El único piloto que ha bajado del 119 han sido Denis de Marco con ese 18-2 y Estefano y Zanoni con el 18-9. O sea, bastante diferencia. Bueno, pues ahí lo vemos ya. Atacando esas últimas curvas para llegar a las dos últimas curvas ya de este circuito de Sachsenring. Sachsen curve, curva número 13. No se la juega, no ha intentado ni, ni quitarse en medio al último doblado. Ha hecho la, la última vuelta con el codo por fuera. ver curve, línea de meta. Y, pues un y bueno, ahí lo vemos, celebrando el paseo. Hace las S, pero se hace con cuidado. ¿eh? No, bueno, sí, aparte, aparte ya ah, cuando sí, sí, no. el... que Ha hecho un carrero, la verdad. Eh, ya una vez, un poco una poco vez que poco cruzas poco la meta, para... ya automático el coche. Y bueno, ahí vemos a Fabiano Kemaski que va a llegar en segunda posición. Buena carrera de, del italiano que ha tenido sus más y sus menos con Ezequiel terminando. Y al final se ha llevado el gato al agua. Segunda posición, podres para él. Tercero va a llegar terminando. Ahí está porque tenemos, seguimos teniendo pelea por P7, P8, ¿eh? Bueno, ahí lo vemos eh, ya dando la última curva y volvemos ahí. Marcos Aglioca que quiere aprovechar que bertoncini tiene problemas en las gomas. Va a llegar, ya llega a meta también Pedro magaláes diría que bertoncini ha adelantado a Saglioca en la en la curva 10 curva 11 y, y ha sido bertoncini en este caso creo que el que ha ganado una posición bertoncini que ha sido el piloto que ha cometido dos errores enlazados hace poco y que, y que perdía posiciones por esos trompos en, en la curva 1 y curva 3 y, y que al final pues creo que ha, ha conseguido recuperar una de esas posiciones que perdía bueno pues ahí está y bueno ya termina esta carrera ya tenemos ahí a Cristian balcelli que queda octavo Novena posición para Sebas Carreres, que creo que ya ha entrado en meta. Sí, eh, la verdad es que vaya el ritmo que ha hecho Denis de Marco, porque ha doblado, creo que hasta el octavo, más o menos. Madre mía. Eh, décimo, Aymar Cano. Ay, bueno Ahí vemos la clasificación. Sí, hasta Valselia ha doblado. Y bueno, ahí vemos Sebas Carres, noveno. Aymar Cano, décimo. Gil, décimo primero. Después de Entela, Gatel, Marco Gali, Juan Ramón Mesas. Eh. José López, Carlos Bello Calero, Nuno Miguel, Alfonso Cachón Y a partir de aquí no han terminado ni Antonio Aguilar, ni Geto Getronas, ni Bobes Games, ni Sebastián Fabregat. Esta es la clasificación pues... final. La vuelta rápida ah. para Denis de Marco también. Para mí, sin duda. Yo mi piloto del día lo tengo claro, no sé vosotros. <risa> Pedro, ¿no? <risa> Pedro, Pedro Magalá, ¿eh? emulando emulando a, a la famosa actriz española piloto del día Pedro Pedro, <risa> exacto ahí está una gran carrera la verdad es que enhorabuena agradecer a todos los participantes y a todos los que nos no hayan estado viendo por el directo eh, hemos visto un bonito espectáculo la verdad es que son unos coches tremendos los GTR2 son un Espectáculo el sonido que tiene y vamos, a mí personalmente me, me encanta. Muy bonita carrera. Pues sí, la verdad que que, que puedo decir eso: que, que ha sido una carrera muy bonita, eh, llena de, de. sobre todo en esa zona media, ha habido. hasta que han sido las paradas, la zona media ha sido una auténtica batalla campal, me ha, me ha gustado mucho. ¿eh? Así que, <ríe> bueno. Eh, no me quiero imaginar que ya la próxima carrera no me quiero imaginar a estos pilotos metidos en el green Hell, la próxima carrera será el nürburgring nordschleife eh, no sé qué esperáis de esa carrera porque madre mía lo que lo que se nos viene encima pues bueno realmente esta carrera es un, un adelanto de lo que puede ser la la siguiente no eh, yo creo que va a ser una carrera de supervivencia y y veremos a ver quién sobrevive al infierno verde y, y cómo se decantan las posiciones en ¿no? la tabla de pilotos bueno pues no sé si queréis añadir algo más yo por mi parte pues pero espero para para el north Life, espero no solo no solo un juego de estrategia muy interesante porque estamos hablando de un circuito en el que el tiempo de vuelta puede estar entre los 7 8 9 minutos y, y que una vuelta más o menos de, de un stint no estamos hablando ya de dar cuatro kilómetros más con un neumático estamos hablando de 25 entonces eh, creo que la estrategia será será clave y la resistencia de los propios pilotos a, a 70 minutos sí, de hecho, metidos sí, ahí vale, dentro sí. 75 minutos me parece que son 75 la, minutos pues ronda, o sea eh, que en un circuito estar, además ¿no? que tiene un desgaste físico brutal porque porque la parte central de, de, del ring es una auténtica locura es, es esa sucesión infinita de curvas te, te deja mentalmente y físicamente 70 minutos puede ser un, un desafío bueno pues eh, nada más desde aquí desde eh, Sacherin, en este circuito alemán Espero que hayan disfrutado de esta carrera maravillosa. Me despido de, de los comentaristas en el día de hoy, Fran Machuca y Antonio Álvarez. Un placer. Muchas gracias. Sí, hasta la próxima. Y a ustedes, no, nada más que citarles para el próximo streaming, eh, que si no me equivoco será el miércoles, ¿no? El de RS, Fran. Sí, el... Eh... Próximo miércoles tenemos ya el comienzo de la Funny Cup, el campeonato de los miércoles. Ya sabéis, dos mangas eh, de 20 y 30 minutos con los WTCC 2013. Y nada, un comienzo de campeonato que esperamos que sea el agrado de todos. Parrilla completa y, y espectáculo garantizado. Bueno, pues, señores, señores, nada más. Muchas gracias a todos. Saludos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao. Bueno, mi mujer siempre ahí metiéndose en medio Bueno, <risa> ¡adiós! <risa>